¿Qué tal, amigos de la Ciudad de León, amigos del semanario Gaudium? Porque ustedes lo pidieron, hemos vuelto a las andadas, Gabriel, y un servidor y hemos regresado a conducir este último programa, Gabriel. Sí, así es. Precisamente con el cual cerramos el mes de la Leyenda Negra. Así es. Y Fíjate qué bueno lo dices. Tendríamos que no salíamos juntos Okay. ¿seis meses ya? Es correcto, ya. Te los dejamos descansar seis meses, pero nos cansamos, nos cansamos, y queremos es. volver a estar aquí. Y el aquí. público lo pido también. Exactamente, pero sean bienvenidos a este capítulo final del mes de la leyenda negra en Gaudí. Así es, nos encontramos en la zona centro de la ciudad de León, estamos en el archivo histórico de la ciudad. Eh, que gentilmente nos han abierto las puertas Para poder llevar ustedes esta última edición Del mes de la leyenda negra ¿Y por qué mes de la leyenda negra? ¿Por qué? Te voy a responder el por qué Esta duda yo sé que la tienen desde el capítulo 1 <risa> Pero ahora se va a responder Y la razón es Se divide en dos, la primera es porque Y me incluyo en esta Yo considero que de repente hay Y la palabra no es ofensa Hay de repente mucha ignorancia dentro de los católicos En la historia de nuestra fe uh -huh. En la historia de nuestra iglesia y tenemos que traer luz a esa historia. Y esto me lleva al segundo punto. Mucha gente utiliza la leyenda negra, la llamada leyenda negra, para atacar al catolicismo. Uh -huh. Por ejemplo, cuando dicen y lo vieron en, en el, los capítulos anteriores, cuando dicen es que el, el diablo y los exorcismos son un método mediante el cual la Iglesia somete al creyente para que no se aleje de la fe. Así en es. este caso de la Santa Inquisición, ¿qué es lo que tú más oyes de la Santa Inquisición? Pues precisamente así como una serie de atropellos, una uh -huh. serie de atropellos de eh, fuerza excesiva, de muerte, de, de sangre, de millones y demás, uh -huh. y donde pues precisamente se hace un juicio así, sin conocer bien los, a veces los contextos históricos, es. que es lo que presentamos en la edición, sin conocer así un poquito la temática de fondo, y pues se quedan en el sensacionalismo, que, uh -huh. que no solamente atrae hoy en día, sino que también atrae, todo lo que es la historia, no no nos atrae, ¿no? Sí, y es que justamente así es, porque la gente se queda con eso, vamos a decir, eso morboso que llama siempre la atención. Ustedes lo pueden contactar en constatar en las redes sociales con un video histórico que te explique cómo lo estamos haciendo en este momento. Tal vez no se compare contra uno morboso que te va a decir, ah, pero es que la Santa Inquisición mató a millones de personas por todo el mundo, lo cual, en contables es. Imagínate si hubieran acabado la población mundial en, en el tiempo que existieron ¿no? uh -huh. este, Y esa es la razón de, por la cual hicimos el mes de la leyenda negra de Traer luz a todo ese mito que mucha gente utiliza para atacarnos Y demostrar que nosotros también podemos responder Y responder no significa atacar, ni significa ser grosero Significa dar este, puntos claros y ciertos sobre esa, ese mito que se ha formado Así es, Gabriel, y precisamente como esta parte de este último entrega del mes de la leyenda negra tiene mucho que ver con la historia, por eso hemos solicitado que se nos abriera un espacio dentro del Archivo Histórico de la Ciudad de León. Pero aprovechando que estamos aquí, fíjate, realizamos una entrevista al encargado del acervo eh, pues, histórico que se, se encuentra en este lugar, hablamos con el, el responsable, con Francisco José Murillo, y esto fue lo que nos comentó. Ya lo saben que si les está gustando el programa denle like, compártanlo y regálenos estrellas. Continuamos, vamos a la entrevista. Continuamos amigos de Gaudium, transmitiendo desde el Archivo Histórico de la Ciudad de León y ahora nos encontramos con Francisco José Murillo, quien es coordinador del acervo. Francisco, muchas gracias por recibirnos. Hombre, estamos a sus órdenes. Y un dato interesante que es importante eh, señalarles es que este edificio, que se encuentra en el corazón, en el centro de la ciudad de León, anteriormente era una cárcel para mujeres. Así es, así es, este, bueno, como ya lo mencionaste, aquí en esos tiempos fue cárcel de mujeres, uh -huh. eh, obviamente ya no está como, como era cárcel, ya está todo bien aclimatado, uh -huh. bien reconstruido, en la esquina era donde era la cárcel de hombres, ah. y bueno, pues esta es una de las... Eh, zonas turísticas y de lo primero que se platica al ciudadano cuando viene a visitarnos ¿Por qué es importante que cada ciudad tenga un archivo histórico? Pues porque es la memoria, es la memoria escrita de, de cada ciudad uh -huh. y eso nos permite siempre enseñar y aprender un poquito más de dónde estuvimos y hacia dónde vamos. Así es, usted como coordinador general del acervo ¿Cuántos archivos tienen así más o menos? ¿De, de cuánta época Híjole. hacia acá data aproximadamente? Pues aquí tenemos acervos que datan desde 1580 hasta el 2012. Okay. Así es, entonces estamos hablando que casi casi tenemos la memoria escrita de la ciudad de León porque se funde en 1576 Ajá. y entonces más o menos. ¿Cuáles serían así a su manera de ver? Evidentemente sin exponerlo, ¿verdad? Mucho, pero ¿cuáles serían así los acervos, los, los registros así más, más trascendentales o, o más importantes que ustedes aquí eh, reservan? Mm, pues, por ejemplo, tenemos un, un juicio donde tenemos un extracto del acta de fundación de la ciudad. Ah, y mira. por eso sabemos, pues, los personajes que estuvieron, los que uh -huh. fundaron, etcétera, los que estuvieron en ese momento. Hay otros más, como por ejemplo, de la Guerra de Independencia, uh -huh. de, firmados por Miguel Hidalgo, uh -huh. por Agustín de Iturbide, tanto realistas como insurgentes, de los hermanos Aldama, okay. de Félix María Calleja del Rey, uh -huh. de varios virreyes, bandos que también exponían todos los reglamentos que en esos momentos coloniales existían. Uh -huh. Y aparte tenemos actas de cabildo. Ok, entonces tienen algo de información algo. interesante, ¿verdad? Así es. Muy bien, platícanos ahora, bueno, ¿qué, ¿qué ofrecen ustedes aquí en el tema para los que están investigando, para el público general? Bueno, pues los acervos están para conocimiento del público en general, como usted lo menciona, y también tenemos ya... La pandemia nos obligó a evolucionar un poquito en la cuestión digital uh -huh. y eso pues nos hace tener eh, nuestras nuestra presencia también en las redes sociales, uh -huh. eh, que son muy importantes para pues acercarnos todavía más al ciudadano, al que quiere uh -huh. investigar y al que también quiere conocer un poquito más de, de la ciudad y en general de la historia de la ciudad y de la región. ¿Cómo podemos contactar al Archivo Histórico de la Ciudad de León? Pues por las mismas redes sociales tenemos nuestra página web, Ahí uh -huh. también archivo histórico, rápidamente les da el, el link para acceder al, al acervo, uh -huh. eh, bueno, al, a la página web y uh -huh. de ahí ya puede conocer de lo que consta tanto de las áreas de acervos de consulta como de los fondos documentales uh -huh. con nuestros catálogos de investigación ya publicados y todos los temas que contienen ahí. En concreto, en esta parte donde nos encontramos, eh, ¿cuál es su nombre? Este es el patio cívico, okay. este es el patio cívico mejor conocido, Aquí es donde llevamos a cabo pues, actividades eh, cívicas, festejos de patrios, como pueden observar, y también es parte del museo, que también está dentro del archivo, es un museo histórico, que se trata siempre de exponer temas de la ciudad, de la localidad, para que la gente lo conozca. Y una parte también del museo de arqueología, okay. que también tenemos dentro del archivo. ¿Abarca solamente León o también algunos otros lugares? Eh, principalmente León, okay. pero también tenemos piezas de algunas otras zonas arqueológicas de, de aquí, de la región. Salvo equivocarme, tenemos aquí cinco, cinco estatuas. Así es. Eh, ¿De quién son? Pues eh, si nos vamos así como por orden, Ajá. tenemos aquí a, al padre de la patria, que okay. es Miguel Hidalgo, uh -huh. y luego esta estatua estaba precisamente en el Parque Hidalgo. Ah, se, okay. se trajo después aquí y allá se puso otra okay, ¿cuando, cuando lo remodelaron se quitó okay. y se trajo la estatua y tenemos a los hermanos Aldama okay. eh, también muy reconocidos aquí precisamente León de los Aldama que es el, el, es la ciudad, es el nombre oficial de la ciudad uh -huh. y José María Morelos y Pavón que uh -huh. también fue un, un gran insurgente el siervo de la patria y por este lado tenemos a Benito Juárez eh, uh -huh. gran gran reformista de la patria también algo que nos pueda comentar precisamente acerca del nombre completo, León de los Aldama ¿eran oriundos de aquí los dos hermanos? Eh, no, no eran oriundos. Eh, uh -huh. Uno de ellos tenía una novia a la que visitaba eh, formalmente, uh -huh. la novia, me aquí oriunda de la ciudad, eh, y por eso se le da el, el rango cuando se le da el nombre de ciudad a la, a la entidad, pues, se le otorga como en muchas otras para darle ese figura importante a los independentistas, uh -huh. se le otorga a, a la ciudad de León, León de los Aldama, por los hermanos que estuvieron siempre, siempre de visitantes aquí en la región y en algún momento vivieron, pero no son nacidos aquí, eso es importante. Ok, eh, para las personas que gusten visitar el museo, ¿dónde se encuentra y cuál es su horario? ah Claro que sí, estamos en la calle Justo Sierra, uh -huh. número 216, en el centro de la ciudad, el horario, eh, pues estamos desde las 8 de la mañana a las 3 y media de la tarde. Okay. Y como mencionaba también, eh, por la página web o nuestras redes sociales, que también nos pueden ahí consultar eh, qué días podemos estar también otorgando algunas agendar citas para ser visitas guiadas. Ok, pues muchísimas gracias Francisco José, te agradecemos el que nos hayas abierto las puertas de este recinto, eh, agradecemos a, a la directora claro. y pues...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 Continuamos amigos de Gaudium, amigos de la Arquidiócesis de León. Siempre que hablamos de la Santa Inquisición sale un tema muy importante, las famosas herejías. ¿Qué son? ¿En qué consisten? ¿Quiénes fueron sus principales promotores? ¿Todavía hoy existen herejías? Vamos a ver esta entrevista que tenemos al respecto. Continuamos. Sí.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 ¿Y realmente así era? O sea, de, aparte de estas tres es, grandes herejías, ¿había otras eh, más extremas o más...? Principalmente este, estas tres corrientes, estas tres corrientes que se, de, que se desarrollaron en otras muchas. Por ejemplo, Ajá. Humberto Eco, en el nombre de la Rosa, cuando habla acerca de la herejía, habla de un río, ¿verdad?, ...considerado como la, como la fe o la iglesia católica... ...y después de que va llegando al, a, la, a, la orilla, uh -huh. ¿sí? a la orilla... ...y que se va haciendo el delta... ...dice el delta representan pues todas aquellas herejías... ...o todas aquellas sectas que se van desprendiendo de la única... ...por el cansancio, por etcétera, etcétera... ...entonces menciona pues infinidad de herejías... ...los fraticelli los, los, los dulcineos... este ...los espirituales, los, los pobres del león... Eh, ...los franciscanos espirituales, los joaquinistas... ...o sea, realmente es una, una, una gama grande de, de corrientes heréticas... ...pero desprendidas principalmente de estas, tre uh -huh. de estas tres que te, que te mencioné... Okay. ¿verdad? El, ...el objetivo de, de Inocencio III, por ejemplo, realmente fue golpear... ...fue golpear a los, a, los, a los herejes, a los cátaros del sur de Francia... ...que después se, se les llamó albigenses... Cátaros y albigenses es lo mismo, ¿verdad? Albigenses, por, se les da ese título por, las, por la catedral de la ciudad de Albi. Uh -huh. Entonces, cátaros y albigenses pues, serían las, la, la, misma, <coughs> la misma herejía, pero con diferente nombre. Debido pues, a la zona. Debido a la zona. Uh -huh. la, la zona de Albi o cátaro, cátaro y los puros. Es Inocencio III, ¿verdad? El que en el 1208, imagínate... Este, después del asesinato de un delegado pontificio, eh, comienza lo que se conoce como la cruzada contra los albigenses. ¿sí? Okay. Una cruzada, obviamente no las cruzadas como las conocemos, pero una cruzada en, que va directamente a estos herejes, los albigenses. ¿sí? Se da cuenta, aquí se da cuenta de que la herejía no, no puede ser combatida solamente con armas es decir, bueno, pues los estamos, los estamos atacando, los estamos este, matando, uh -huh. ¿sí? porque, pues al final de cuentas es el, el término, ah, sí es. pero la herejía no acaba allí, ¿por qué? porque surgen nuevos herejes, surgen nuevas, entonces, y aquí es, podríamos decir, el nacimiento, propiamente como idea de la Inquisición como tal, ¿sí? okay. aquí, <coughs> el nacimiento se da cuando se, se, da, se dan cuenta de que no pueden ser acabados con las armas, entonces, ¿qué se tiene que hacer?, se debe proceder al más puntual control de las conciencias. Entonces, es aquí donde la, la lucha contra, el, contra la herejía da un cambio. ¿sí? Y entonces se va, se va haciendo una, como una vertiente a un control de la conciencia y de las conciencias. Ese es concilio de Letrán, por ejemplo, en el 200, 1215... Concilio Cuarto de Letrán, donde se, donde se instituye la confesión anual obligatoria. ¿Por qué? Porque si, si tienes algo en la conciencia, si se, este, se te está predicando la herejía y te das cuenta de que eres hereje, pues entonces te tienes que confesar, y si no te confiesas, y si el párroco ve que, no, que va un año que no te confiesas, como y si después otro año, entonces ahí hay algo. Y es, eh, es como... Eh, es como el control pues de la, de la propia conciencia, confesarse por lo menos una vez al año, parte del concilio cuarto de Letrán, entonces, 1215. Entonces ya a partir de ahí empieza la persecución de cualquier cosa. No de cualquier cosa. Bueno, que atormenta pues la conciencia de un creyente. Sí, más bien este, después de Inocencio III, que al final de cuentas es, es aquel que llega a su auge en este, como en este cambio de fisonomía, ¿verdad?, eh, después de Inocencio III pudiéramos decir que nace propiamente la Inquisición ¿sí? la Inquisición como aparato jurídico y aparato interrogatorio, Inquisición viene de la palabra inquirere. nosotros tenemos esta palabra en español inquirir inquirir quiere decir preguntar, no sé. indagar entonces la Inquisición que es es el órgano indagatorio es el órgano interrogatorio es el órgano que te va a martillar la conciencia ¿Sí? para poder sacar de ti una verdad. Y fue introducida en el 1252 con Inocencio IV, fue introducida la tortura en el interrogatorio. ¿sí? Ya en el derecho romano se utilizaba la tortura ¿verdad? para sacar la verdad, entonces pues, si los, los, el, el poder secular la utiliza, pues nosotros también lo podemos utilizar. ¿verdad? ¿Por qué? Para poder eh, sacar la verdad, para poder... Eh, si no, si no funciona bien el interrogatorio o la, inquis la Inquisición, pues entonces eh, buscamos otros métodos y otros métodos antes de llegar a la, al fuego o la pena de muerte, pues están los métodos de tortura. ¿Verdad? Que bueno, eso pues hablaremos en algún otro momento. Así es. Entonces, ¿cuál es el periodo así más estricto o más fuerte de la Inquisición? ¿Y qué es lo que nos llega a nosotros así como que la, la figura de, de mucha crueldad, de mucha tortura, de muchos homicidios? Mira, esta figura de la Inquisición como el órgano que cruel que mató a millones y que los llevaba al, al fuego, etcétera o a miles, sino a millones, miles, también de, de, tenemos que decirlo, es parte de la, de la divulgación eh, protestante eso sin duda alguna uh -huh. protestante eh, que al final de cuentas pues, que se da en el siglo XVI y que, y que es en la contraposición pues, a la iglesia católica romana uh -huh. entonces aquí es, se, se va dando por así decir como la leyenda negra de la, de la inquisición ¿verdad? De, de, una, de un órgano este, sin piedad que ellos mismos preguntaban, ellos mismos juzgaban ellos mismos condenaban <risa> y ellos mismos este, quemaban y no es así, ¿verdad? O sea, el trabajo propiamente del inquisidor o del aparato inquisitorio era la cuestión del preguntar, ¿sí? De la cuestión del… sí, lo voy a decir, ¿verdad? De forzar la conciencia y de, de martillar la conciencia, porque al final de cuentas esa, esa, esa fue la técnica de la inquisición, de, de tener, por así decir, como la habilidad eh, persuasiva para que aquel que había sido acusado de herejía, ¿sí? pues o eh, reconociera su herejía, aunque en algún momento no la hubiera tenido, o que, o que se pudiera eh, retractar de ella si la tuvo. Ajá. Para ello, pues eh, nace propiamente el tribunal. O sea, todo esto, te, te decía, es, es un órgano jurídico y entonces hay un tribunal el tribunal que está compuesto por, por los jueces, jueces papales, delegados papales, por el socius, por el que así se le conoce, ¿quién es el socius, Es aquel acompañante del inquisidor que él mismo elige o que se le impone para que lo vaya acompañando en su tarea de inquisidor, una especie como de director espiritual, con el cual se puede confesar el inquisidor, el cual le puede servir como de, de instrumento de discernimiento y algunas otras eh, eh, figuras que entran a formar parte del tribunal como es el notario, como es el eh, sargento de armas, los espías, los carceleros que todo eso se les llamaba juramentati, es decir, hacían una especie como de juramento especial para poder participar en el, en la, en el juicio inquisitorio, ¿sí? ¿Quiénes eran aquellos, por ejemplo? ¿Quiénes eran aquellos eh, que se podían juzgar dentro del tribunal de la Inquisición, ¿sí? ¿quiénes eran? Pues eran principalmente por quienes nació, los cátaros, uh -huh. los valdenses, sí. los joaquinistas uh -huh. y todos aquellos que nacieron de, de, de estas tres corrientes principales, pero también en algún momento, por ejemplo, los judíos, los apóstatas, los excomulgados y luego siguió una, una, una lista grande, los espirituales, los veguinos, los vegardos, los falsos apóstoles, los espirituales franciscanos, los fratichelis, los dulcineos, los joaquinistas, etc. O sea, todas las herejías posibles en el medioevo. En relación a la, a la, a la pobreza de Cristo, Ajá. a Cristo Pauperus, ¿verdad? Pero también, como otra parte del, del periodo de la, de la Inquisición, están quiénes son los... Just, los eh, justiciables las brujas Ajá. eso ya en, en, el, en un periodo muy posterior ¿verdad? Uh -huh. después de, en el siglo XV y, uh -huh. y siglo XV, XVI XVII, XVII sí, etcétera también tenía la, la facultad de juzgar algunos, algunos crímenes de derecho común como el adulterio el concubinato eh, a los luciferinos que era uh -huh. otra, otra tipología de, de herejía creada Sí. por Cranach eh, y los acrílegos y los contra natura, es decir la sodomía también era juzgada por la inquisición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 también persiguieron mmm, hombres de ciencia sí eso, bueno el caso más eh, famoso dos casos uh -huh. famosos ¿sí? uh -huh. dos casos famosos, el más famoso pues es el de Galileo Galilei ¿verdad? Uh -huh. el caso de Galileo Galilei que se abrió nuevamente con esta Petición del Papa Juan Pablo II en el contexto de la, del, del nuevo milenio, de, de que hay que pedir perdón por las faltas, se abrieron los archivos eh, de la Inquisición a los estudiosos y entonces, primero, el Papa pidió perdón, ¿verdad?, por, por un periodo de la Iglesia que ya conocimos en ese, ese, ese periodo, ¿verdad?, que, que an, antes, o mejor dicho, en el, en el año 2000, pues se, se pidió perdón por esto, ¿verdad?, eh, pero también otro, otro importante caso, Giordano Bruno uh -huh. Giordano Bruno quemado en el campo de Ifiore, ¿sí? uh -huh. en Roma él fue quemado este, Galileo Galilei fue llamado a retractar ¿verdad? Y, y bueno pues eh, se, se, se retractó pero también fue, fue esta cuestión de la ciencia que va avanzando uh -huh. la... la la iglesia que va teniendo, pues también sus. Eh, ¿Cómo se podría decir? Sus medios de control también a sus controles. Entonces, eso, digo, tampoco quisiera hacer un, un. No podemos hacer juicios anacrónicos, definitivamente que no, ¿verdad? Pero, sí. pero ese fue el momento y la iglesia, pues, a las ideas de Galileo Galilei, pues, les puso un freno. Ahora sabemos que Galileo Galilei tenía razón Pero bueno, pues eso, es. eso pues No te digo no podemos juzgarlo no Dentro del ámbito de nuestros Nuestros conceptos, nuestras concepciones este, Actuales También Una Alguien importante juzgada por la Inquisición Y que Pues sí, es Juana de Arco uh -huh. ¿sí? La doncella de Orleans sí. Juana de Arco que En algún momento tuvo la visión Y tuvo la como esta inspiración de, de luchar por el, por el rey de Francia, ¿sí? Sí. Pero que después cae en manos de la Inquisición uh -huh. por todas las, las ideas que en algún momento ella manejó, que iba al bosque, que, que le hablaban voces. Y, en el, y, el, y el proceso de interrogación de Juana de Arco fue totalmente eh, eh, pues avaya, avasallador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a base de estar, de estar indagando, de estar martillando, otra vez repito, la conciencia, pues eh, hubo una especie de confusión en, el, en la cual al final los inquisidores dijeron quién te habló no fue Dios, fue el diablo. ¿Sí? Y entonces bueno. se entrega a Juana de Arco al brazo secular y es quemada. Es quemada no por la inquisición, es quemada por el brazo secular, pero juzgada por la inquisición. Okay. Bueno. ¿Cuál era el proceso que se seguía? ...para juzgar a una persona por la Inquisición. Bien. Mira, el procedimiento... ...lo podemos encontrar en, en una carta... ...del mismo Gregorio IX... ...al... al ...a Conrado de Marburgo. ¿sí? Ajá. Él le da unas instrucciones a Conrado... ...para que... ...pueda acoger al Inquisidor... ...porque ya son de delegados papales. Entonces él dice... ...dice, cuando lleguen a una ciudad... Uh -huh. Convoquen a los prelados, a los clérigos y al pueblo Y hagan una solemne predicación okay. Después busquen algunas personas discretas Y hagan una inquisición o búsqueda de heréticos o de herejes y sospechosos Aquellos que después del examen sean declarados culpables o sospechosos de herejía Deberán prometer obedecer absolutamente a las órdenes de la iglesia Si no... Eh, procederán contra ellos siguiendo lo que nosotros hemos recientemente promulgado contra dichos heréticos o contra dichos herejes entonces aquí quisiera enumerar una serie de pasos primero está el viaje inquisitorial es decir la, eh, el tribunal de la inquisición se traslada a un pueblito se traslada a una ciudad obviamente se, primero se anuncia el traslado se anuncia que va a haber una inquisición llegando se hace una predicación de la, de la Inquisición, de decir se hace la predicación de la herejía y la herejía es esto, aquello, si tú has dicho esto, si tú has dicho aquello, si tú has pensado esto, uh -huh. te damos la oportunidad de que, te, de que, te, de que confieses uh -huh. y entonces se da un periodo de gracia. El periodo de gracia es, si tú en uh -huh. conciencia sabes que de los pecados que hemos predicado, tú eres consciente de alguno de ellos, ven con nosotros. Y te damos un, una, un periodo de gracia, te vamos a dar la gracia y no te vamos, te vamos a dar alguna penitencia, pero pues ya. Pero, si no aprovechaste el periodo de gracia, ¿sí? Se viene un periodo de denuncia y de citación de los sospechosos. ¿Quién los va a denunciar? Personas que han escuchado, personas que han visto, personas que tienen un enemigo en la ciudad y quieren vengarse de él, entonces lo denuncian a la Inquisición, ¿Sí? Sospechosos de inquisición. Después viene el examen o interrogatorio de los acusados. ¿Sí? Primero, o sea, inclusive en esto hay una, una… primero se le preguntaba, por poner un ejemplo en los, en los, en los textos, ahí está. primero se le preguntaba al, al que era acusado que dijera una lista de sus… De sus eh...